Lista. Bueno, la hora de Burlingame llegó acá a Kinemov, estamos con Estela, muy buenos días Siempre te hace la Bien. nota a mi viejo sí. y hoy caí yo, ¿viste? Esto es así, es un dúo lo que somos Perfecto Buen día, Bien. ¿cómo bueno, estás? Bueno, buen día, ¿cómo estás? Primero feliz día de... Bueno, igualmente, feliz día <risa> para, para vos y para todos los que están presentes Bueno, acá la, la hora de Burlingame siempre estamos con Kinemov Contanos un poco un resumen de lo que viene este medio año con el tema de las lesiones y todo eso, un poco lo que vienen recibiendo. Bien. Bueno, para comentarte un poquito, Fede, eh, si bien habíamos hablado en su momento del tema de la pandemia, el impacto de la pandemia en, mm. en los deportistas y, y en las lesiones, eh, la verdad es que se viene, vienen mejorando muchísimo, incluso ya dimos muchas altas eh, Y bueno, hay deportistas que siguen viniendo también, no solo por, la, por el tema de las lesiones que vienen, que mm. son lesiones... Eh, que tiene que ver de índole traumatológico, ¿no? Eh, también vienen como preventivo, como para prevenir volver a re lesionarse o para prevenir lesionarse. Claro, Así exacto. hay eh, distintos deportes. Por ejemplo, tenemos eh, pacientitos y, y pacientes también juveniles, adultos, menores, en futsal, fútbol, handball, volei, danza, natación. boxeo, natación. Bueno, están viendo los los, los chicos que hacen natación, están viniendo. Más que todo hacerse un, un trabajo preventivo para, para no para lesionarse. Los chicos de Parabole Los también. Los chicos de Parabole, bueno, estamos con parte de la, del equipo que, que pertenece a la selección de Parabole, que también vienen a, a, a trabajar la parte kinesiológica. Eh, y bueno, y vienen muy bien, así que los estamos acompañando en eso, ¿no? en, en todo lo que es la parte deportiva de ellos también, y, y bueno, buscando que mejore el rendimiento. Sí. Pasa, ¿Pasa eso también de que el jugador o la persona que viene a recuperarse se siente un poco mejor y ustedes le recomiendan, no, sigan viniendo, porque si ustedes se sienten bien, pero la lesión está ahí latente, Exacto. ¿no? sí, no, obviamente, nosotros en eso hacemos mucho hincapié porque no solamente el tratamiento va en el momento agudo de la lesión, sino mm. que uno también eh, tiene en cuenta que el tratamiento sigue, más allá de que no sea como tratamiento, sino que sigue como un cuidado poslesión para prevenir, o sea, ya es un trabajo preventivo, es un trabajo donde se realiza actividades de fortalecimiento para mejorar el potencial deportivo del atleta Claro, ¿sí? claro, claro claro Sí, porque pasa eso, el, el chico, la persona Quiere, se siente bien y ya quiere jugar Exacto ¿viste? Sí. Y entonces después, eh, nada Se vuelve a lesionar o le vuelve a pasar algo En el mismo lugar donde se viene exacto, recuperando Exacto, bueno, eso suele pasar Muchas veces también por Por, bueno, por, por ansiedad del, del, claro. del propio atleta que quiere empezar A hacer actividad cuanto antes Y obviamente es entendible que los chicos quieren volver a realizar su deporte lo más rápido, uno, uno intenta hablarles y decirles que bueno que esto tiene fases, mm. un pro, es un proceso que le va a llevar tiempo y que bueno a, a la actividad deportiva va a volver. Lo que pasa claro. es que es todo progresivo. Mm. En muchos casos lo que pasa es que el atleta no respeta esto y bueno se lanza a la cancha a jugar <risa> y ahí es donde se viene el problema. O si sea, hay un trabajo claro. preventivo de base y un cuidado eh, postural, por ejemplo, un cuidado de entrada en calor, de movilidad, de elongación, obviamente que esas lesiones se vuelven revisivantes, no. ¿sí? empiezan a volver a relesionarse y no le dan tiempo a que el tejido lesionado se cicatrice. es, Yo siempre digo, Burlingan es chico, pero sí. en deportistas es grande. Uf. Y vienen un montón acá de deportistas que también la hora de Hurlingham aprovecha, sí. gracias a ustedes, a Germán, a vos, y nos, nos cuentan, che, mirá, este muchacho, este chico... Eh, cuando llegan a lograr las metas el, el deportista cómo se sienten ustedes no olvidaste para nosotros es un gran honor o sea un orgullo porque bueno, entender que el trabajo que estamos haciendo viene por buen camino y bueno y también nos sirve para mejorar ciertas cuestiones de, de, de nuestro tratamiento no creo que eh, uno ve eso, ve esos progresos de los atletas y ellos te lo, te lo hacen saber y te lo agradecen. El, el resultado del deportista es la propaganda del lugar, exacto, se vendría a decir. Exacto, tal cual, tal cual. Eh, se ve todo el tiempo. Claro. Eh, más allá de que por ahí nosotros no hacemos mucha propaganda, <risa> porque el, el, lo que más rinde, bueno, obviamente es de boca a boca, pero también claro. obviamente el acompañamiento de ustedes es muy Obvio. importante porque lo que yo siempre agradezco, ¿no? Y acá también que, que mi compañero me lo pueda afirmar, es que. Muchos deportistas son conocidos, que son de Burlingham, gracias a la hora, ¿no? Sí. que no tenían un reconocimiento y, y creo que eso también lo tomo como, como algo muy importante. Hay muchos atletas que, que andan muy bien y que, y que han sido muy, unos referentes importantes en el deporte como en natación, como en boxeo, sí. ¿sí? como en para volei. Eh, que no, no, no son reconocidos y, y bueno y agradezco eso porque también les das eh, esa, esas ganas de, de poder seguir eh, trabajando para, para, para ellos y ellos también de seguir no eh, en su camino deportivo bien bien bien vos te dedicas a un montón de cosas pero a la quiropraxia no sí eh, contán, contale a la gente un poco eh, qué se basa eso bueno eh, la quiropraxia es una profesión de la salud que lo que realiza es detectar, analizar y corregir, o sea, se dedica a detectar y analizar la columna vertebral. Chequeamos la columna vertebral y evaluamos el funcionamiento. ¿Por qué es importante evaluar el funcionamiento de la columna vertebral? Porque por la columna vertebral pasa el sistema nervioso, que va desde el cerebro a través de la médula espinal por todo el cuerpo. Ese sistema nervioso manda información a distintas estructuras del cuerpo, por ejemplo, el estómago, los riñones, los músculos, ¿sí? el corazón. Entonces, cuando nosotros chequeamos la columna, buscamos que no haya ninguna interferencia. La interferencia se produce cuando una vértebra sí. ¿sí? se desalinea de su posición normal y lo que hacemos nosotros es corregir a través de técnicas eh, quiroprácticas ese des desalineamiento, por decirlo así. Y buscamos que eh, eliminar esas interferencias. ¿sí? Al eliminar esa interferencia, el sistema nervioso empieza a mandarle información que estaba siendo alterada a las distintas estructuras del cuerpo. O sea, y eso lo, se logra eh, que la calidad de vida de la persona mejore. Mejor. Nosotros buscamos mejorar la calidad de vida. La quiropráctica no es un tratamiento, sino que es un cuidado es un claro. cuidado es como cepillarse los dientes todos los días y te vienen te vienen nadadores sí. todo no sí, para, bueno, para el tema de la columna sí hoy en día eh, la verdad es que se está haciendo muy conocida y yo estoy muy aplicando, aplicando la, la actividad quiropráctica deportiva eh, y, y lo que estoy viendo también y ellos me lo hacen saber el rugby el fútbol natación eh, entre otros atletas, es que se vienen sintiendo, ellos me comentan lo que vienen sintiendo, ¿no? Y la verdad es que me comentan que, por ejemplo, duermen mejor, tienen buen descanso, se vienen sintiendo mejor, como que el rendimiento mejora. Es más, nosotros nos rimos hay un caso de, un, de una persona que se hace cuidado quiropráctico, que es jugador de rugby, mm. que está jugando, que ya está para... ya pasó la primera, o sea, que ya está para... Para, ah, bien, bien, bien. para jubilado Por decirlo así, <risa> me va a matar cuando lo vea pero que No decimos el está, nombre No, no, no por nombre, favor, esto queda favor. reservado claro, Pero claro. que está jugando con intermedia O claro. sea que son eh, Personas, pibes más chicos más que chicos él que Años él. más chicos que él Y claro. él está jugando al mismo nivel y se recupera ah, como, Hay, ellos. como ellos. Sí. Ah, bien, Entonces, bien. Hace, Yo no puedo, eso no puedo. No, hace bastante que se está cuidando y está muy feliz, está contento. Y la verdad es que eso es lo que buscamos con la, con la quiropraxia, o sea, que la salud se potencie al 100% y que pueda funcionar en calidad de vida de la mejor manera posible. Y la verdad es que se están logrando muchos beneficios con eso. Y bueno, cada vez más gente viene a cuidarse, no solamente deportistas, que es lo que más me... Me, me, me dedico, sino gente que. No sí, sí, sí, también, también. Sí, Hay hoy, mucha, hoy. mucha, mucha gente que viene a cuidarse Bueno, esa gente que se quiere cuidar, que tiene alguna lesión, ¿dónde queda Kinemov y a qué número puede llamar? Bueno, eh, Kinemov queda en, en. Estamos en Urlingan, en la avenida Vergara 4280. Sí, eh, estamos todos los días y el teléfono para, para atención es, bueno, 1562-849014. Muy después hay otro teléfono, eh, que no lo recuerdo en este está momento, bien, pero, no bueno, pasa después, nada, pero después pueden, se pasar por la página. Obviamente, obviamente. Después lo, página. después lo ponemos nosotros Exacto. en la public, en, el, en el video que estamos haciendo hoy. Perfecto, bueno. <risa> bueno, muchas gracias por este gracias. ratito y bueno, muchas gracias, bueno. en serio. Bueno, a, cuidaron a mi hija, la, sí. la rehabilitaron, así que también muchas gracias a Buenísimo. ustedes. Buenísimo, bueno, gracias y bueno, nuevamente feliz día para todos y gracias por, por siempre estar con nosotros. Muchas gracias. Dale. Esto es la hora de Urlingan en Quinemo, que ande todo <risa>